Alex producing the beat Sueño con tener dinero pa' sacarte del estado Yo tomando mucho brandy, me siento algo mareado Manejando a 120 mientras tomo tu mano Me siento millonario cuando me encuentro a tu lado Siempre buscando un sueño, voy caminando solo bro Yo no tengo dueño, la que eres mía Metí las manos al fuego, terminé ganando Pensando en un tema nuevo Traigo corona de oro, me rifo unos buenos puros Una noche enamorado, saco otro whisky pa' todos. A veces ando llorando, pero bueno, ya ni modo, hoy me encuentro festejando en la playa. Vamos con todo. Sigo escribiendo en noche, por eso tantas ojeras. Me ha costado trabajo y hoy dueño de la disquera. Sigo esperando tu llamada, al menos eso quisiera. Pero me da inspiración pa' tener llena la cartera. Sigo sueño contigo y con tus labios de papel. ¿Qué pasó con mi amigo? ¿Acaso ya no me ven? Ando. Tirando billetes a ti y así te fue el entrenando Puede en una fiesta Escucho eso de tres Tomando pa' festejar Otra línea para inhalar Bueno quisieron jugar Que no vamos a parar Vende otro para rolar Que este ya se va a acabar Ya me lo en al final Me sobran millones pa' volver a empezar Me sobran millones pa' volver a empezar Yao exploration Ando bien alucinado prendido por la loquera en el humo del tabaco al lado una linda güera me preguntan cómo ha estado bueno solo sé cualquiera mis amigos van contados si te en la cartera ando bien alucinado prendido por la loquera en el humo del tabaco al lado una linda güera me preguntan cómo ha estado bueno solo sé cualquiera mis amigos van contados y billete en la cartera ya y billete en la cartera ya Mis amigos han contado se veía en la cartera y producing the